Bueno, un saludo para los chicos de Stereofonica.com. Maritza Arisa, este una gran entrevistadora. En verdad espero que vayan a escuchar mis canciones en YouTube. Y bueno, en Instagram me pone a hacer como a Tina Guión Bajo Music. Eh, pueden comentar ahí y yo voy a estar leyendo todos los comentarios. Si tienen alguna sugerencia canciones que quieren que yo componga, mándenlas. Hola, hola mis queridos, qué gusto tenerlos nuevamente con estas entrevistas y para mí siempre es muy gratificante poder contar con artistas que nos traen como propuestas diferentes, que siempre están innovando además su forma de ser con mensajes y Atina nos acompaña desde Perú, ella nació en Lima, entonces pues más gratificante porque tenemos una artista internacional y ya tiene tan solo 18 años y dentro de la música ya está escalando bastante fuerte, entonces vamos a hablar de todo lo que ha ocurrido durante su carrera, qué gusto tenerte aquí, así que bienvenida Tina. No, muchas gracias, en verdad yo soy muy por esta entrevista, esta es una oportunidad muy grande para seguir. La gente me sigue escuchando, así que nada, vamos a arrancar. A mí me llamó mucho la atención cuando estuve así como escuchando tu música, leyendo un poquito de tu carrera. Has cantado lo que son géneros latinos y bailables, que eso a mí me encanta, que nos llena de, de emoción, con mensajes que levantan el ánimo. Has cantado bachata, merengue, salsa, ba baladas pop, electropop. Entonces, wow, eres muy, muy talentosa. A lo que quiero empezar Gracias. a preguntarte, ¿por qué comenzar con este tipo de géneros. Yo comencé a los 14, en verdad, componiendo canciones en inglés, como baladas en inglés. Y yo creo que, bueno, fue para que estuve en un colegio americano, creo, ¿no? ¿Verdad? no, no nunca tuve nada, digamos que, teoría para eso. Pero de luego, cuando ya era un poco más grande, tenía 16 años, empecé como a irme por estas rutas latinas. Y bueno, a, yo creo que aparte de por ser latina, también fue porque yo de chiquita me nutría con la música de Juan Luis Guerra, de Carlos Vives, de Julieta Venegas. Entonces era como que todo ahí atacaban, entonces yo creo que por ahí iba la cosa. Eh, yo creo que Juan Luis Guerra es el rey de la bachata, el merengue, de todo. Así que digamos que es como mi ejemplo a seguir. Entonces empecé por ahí, también, también porque me encanta bailar, como que, o sea, me encanta la música bailable, ¿no? Entonces es como que el merengue es un, es un tipo de música que te va a sacar a bailar, que te va a parar y, y te va a dar mucha energía. Así que siento que, que es por eso. Empezar en la música a veces suele ser fácil o muy difícil de acuerdo a las personas que te brinden la mano y que te abran puertas. Para ti, ¿cómo comienza esta oportunidad? Bueno, este, la verdad, yo comencé este camino musical, este, digamos que eh, cuando empecé a componer mis canciones, eh, yo de las empecé a cantar a mi familia en primer lugar. Y yo creo que la primera puerta que toqué fue la de mi familia, la de mis padres. Y este, siento que como que para, digamos, que abrirme a ellos y decirles, eso es lo que me quiero dedicar. Entonces eh, yo les dije, mire me encanta la música. Primero lo veían como que hay que lindo, la niña canta, ¿no? Porque no, o sea, tenía 14 años, o sea, que van a pensar en que yo quiero ser cantante. Entonces todo empezó así y luego, yo me acuerdo que a los 15 le digo a mi mamá, mamá, me quiero grabar un, un, un disco. Y me dice, ¿qué? <risa> ¿Un disco? Y yo le digo, sí, sí, mamá, quiero grabar un disco, de verdad, me encanta la música y... O sea, me decía como que ya, ya, pero todo fue como un ya, ya, o sea, te voy a, voy a ver cómo vas yendo. Cuando, continúes, cuando tú le dices eso a tu mamá anteriormente, o sea, nunca te habían escuchado cantar. Oh, o ¿sí? sea, sí, sí, pero no como, o sea, profesionalmente, es como que sí. canto en el carro, ¿no? Hago un karaoke, o sea, un karaoke en el carro o en la ducha, pero nunca había como que cantado profesionalmente para ellos. Y todo esto empezó cuando empecé a escribir música, la verdad, cuando empecé a cantarles más todos los días les cantaba. Y ahí se dieron cuenta que la verdad era muy persistente y que me encantaba y fue cuando fui recibiendo su apoyo día a día y fue creciendo, ¿no? ¿Y cuál fue ese primer escenario ya cuando esto comienza a ser un trabajo, no? No como ese hobby que tú uh -huh. decías en la ducha, cantando de claro. vez en cuando, sino ya esto lo quiero para mi vida, esto es lo que va a ser de aquí en adelante. Bueno, la primera vez que canté en vivo, este, así en público abierto, fue en El Rastrillo, en Lima, que es un evento benéfico. Y yo simplemente como me inscribí para cantar. Ahí solo tenía lanzada mi primera canción que se llama "Smile Duggan, que una balada en inglés. Y me dijeron ya, bueno, canta. Entonces fui y era yo este, con el backing track y con mi guitarra. Y eso que empiezo a cantar, y me sale un gallo. Y me no, ya, morí. No. O sea, ya todos... Ya la imagen se fue. ¡Ay, no! Y bueno, obviamente era el primer show, entonces estaba toda nerviosa y dije, ya no, ya la maté. Entonces canto, sigo cantando y bueno, la melodía al final fue bonita. Y terminé de cantar y le digo a mi hermana... Yo tengo dos hermanas y un hermanito. Y tengo una que es súper sincera, ¿no? Entonces yo le digo a mi mamá... no le digo a mi mamá, ¿qué tal canté? Porque me salió un gallo, ¿no? ¡No, qué gallo! No escuché nada mi hermana, te salió un gallo, te salió un gallo. <risa> Las papás siempre queriendo que, que no pase nada, todo bonito sí. sí, pero bueno, digamos que se va aprendiendo, ¿no? O sea, todavía no canto perfecto cuando es en vivo Porque todavía existen esos nervios que me invaden Pero siento que con cada performance voy mejorando Y va a llegar un punto donde ya como que se me va a olvidar tanto Un tantito de los nervios Luego de este evento benéfico ¿Cuál sigue siendo ese escenario o ese momento crucial que ya es muy importante para un antes y un después en tu carrera? Bueno, o sea, tuve un evento más, que fue el lanzamiento de Smetland, que hice como un mini lanzamiento, pero con no, no mucha gente. Pero yo creo que el evento que marcó mi carrera fue el Latino Show. Eh, yo siento que fue el primer evento, digamos que mega grande que tuve y creo que nunca había estado tan nerviosa en mi vida porque sabía que había gente de la industria, sabía que habían artistas sabía que había gente que sabía de música y que iba a saber si me equivocaba que iba a saber o sea, exactamente lo que estaba haciendo entonces me sentí súper presionada pero al mismo tiempo muy emocionada porque decía acá tengo el digamos espacio para demostrar mi talento a, hacia la industria no entonces canté la canción Vámonos que es este, un merengue sí, sí. Mi, mi, mi primer, digamos... Muy que... bueno, tienen que escucharlo. <risa> Gracias. Y, y nada, o sabíamos que sí estaba nerviosa, mi voz tembló un poquito, pero en general me fue bien porque eso de bailar me ayudó un poco a soltarme, eh, o sea, a imaginarme que, que estoy cantando sola, eh, eso me ayudó un montón, aunque igual me gustaba mucho ver la respuesta del público, no había gente por ahí bailando, otros sonriendo, entonces era muy chévere ver cómo interactuaban conmigo. <risa> Lo máximo para la gente que no sabe, esto es uno de los eventos más importantes para la música hispana, donde no solamente se reúnen eh, artistas ya reconocidos, sino también va mucho productor eh, del gremio musical que están ahí como echando, entonces no, me imagino tus nervios porque sí era algo bastante importante sí. y pues que allá no llega cualquiera, o sea, vas por muy buen camino. Gracias. <risa> Otras cosas de las que hay que resaltar dentro de lo que tú haces es los mensajes eh, más allá de la música, de esta parte bailable, de ese son latino, es esas reflexiones con las que... Tú estás eh, cantándole a la vida como a promover ese amor propio de que nosotros debemos creer en nosotros mismos y eso es algo que suena bonito, que suena fácil, pero que realmente es muy difícil. Siempre de una u otra manera tenemos depresiones, eh, hay como ese no lo vas a lograr, esas voces así internas que te dicen eh, tienes que tener miedo, bueno, como lo negativo. ¿Por qué tocar este tipo de temas en algún momento sentiste eso en medio de tu vida? Bueno, la verdad sí, eh, cuando yo era más pequeña eh, me molestaban en el colegio, o sea, me hacían bullying. Y yo creo que también esa fue una de las razones por las que empecé con la música. Eh, yo siempre digo que la música fue lo que me salvó, porque me ayudó como a reflexionar más de la vida, ver el lado positivo y sacarme de, de ese odio en el que estaba metido. Entonces fue básicamente desviarme de los pensamientos negativos a como un un camino, ¿no? Porque dije, mira, yo tengo el talento de componer estas canciones, me ayuda un montón, y desde que, digamos, que descubrí ese talento, empecé a componer cada vez que me sentía mal, o, o hasta cuando me sentía feliz, ¿no? O sea, cada sentimiento que yo tenía, lo expresaba a través de una canción, y siempre me ponía en mi mente que, si yo canto esa canción, voy a poder ayudar a los demás. Entonces, digamos, que era mi forma de motivarme todos los días, y sí, eso, es, eso fue mi parte, parte de lo que, digamos, que viví. Qué bonito conocer ese, esos detalles porque de esos tipo de situaciones en las que todos vamos, ay, como lo que tú decías del bullying, siempre hay alguna parte de nuestra vida es que ay, como que te ama el genio, pero tú en vez de tomarlo como de pronto una debilidad o, o algo que estaba, no sé, una piedrita en el camino, lo cogiste fue como una fortaleza y eso es... Aún más bueno, además que no, ahora ya no es solamente tú con tus sentimientos, sino brindándole mensajes a la gente y realmente con tu música, o sea, yo te escucho y eso es lo que tú transmites, porque si uno está así como, ah, tengo como baja la nota, escucha uno tu música y wow. Aprendió esto. <risa> Entonces, no, está... Está... me hace muy feliz porque ese es el objetivo. O sea, el objetivo de música es que te haga sonreír, ¿no? Y como mi primera canción latina, damos es esa canción que yo quiero que tú la escuches y te pares a bailarla, ¿no? porque bailar, ese, digamos que esa vida te, te saca una sonrisa y te da como que te cambia el día, ¿no? Ese, ese es la, el motivo de esa canción. Tú, dentro de esos mensajes, también tocas bastante ese tema del empoderamiento femenino. ¿Cómo te ha ido con ello? ¿Cómo lo ha recibido tu audiencia? ¿Qué te han comentado? La verdad, este, me pone muy feliz que ahora, en la actualidad, hay muchas más mujeres que están saliendo adelante. Eh, se ven muchas más artistas nuevas femeninas que, digamos, en la industria. Y está muy chévere porque, este, bueno, en verdad, cuando he hablado de esos temas, me lo he recibido bien. Porque, nada, yo, yo pienso en este punto donde, o sea, las mujeres estamos resaltando y tenemos como que bastante poder, así que se está dando a conocer y eso está súper, súper chévere. ¿Cómo ves la, la industria a nivel internacional? O sea, de, teniendo en cuenta desde el Perú, que es como ese público en el que naciste y con otros países que has ido llegando. Bueno, la verdad, es, ahorita yo estoy viviendo en Nueva York eh, porque estoy estudiando eh, música, pero eh, la verdad, en, con, con la gente de Perú, eh, siento que no he tenido ese momento de conexión fuerte todavía por un hecho de pandemia, porque cuando yo empecé, la etapa más fuerte de mi carrera era en mera pandemia. Entonces no tenías oportunidad de salir a hacer shows y conectar un poco más con el público. Simplemente salía a la calle a cantar. Entonces como no se podía, fue un poco difícil. Pero sí, me, digamos que sí hice algunas zooms. Canté para algunos cumpleaños ahí. Y fue súper chévere porque los recibieron muy bien. Y los programas son personas súper amables y la verdad, sí, digamos que iban con el flow de mi música. Así que también, bueno, en Colombia yo grabé con Bernardo Osa, que es este, un productor colombiano. Entonces he pasado por algunos países y la verdad he ido, digamos, esculturizándome musicalmente y ha sido muy, muy chévere. Porque, digamos, que cada vez aprendo un poco más de cada cosa, ¿no? ¿Cómo te ves en, en un corto plazo de yo quiero llegar a cantar con tal está quiero llegar a tocar este escenario, quiero llegar a salir en este medio? ¿Cuáles son esos objetivos a corto plazo? Bueno, digamos que si sueño alto, eh, a mí me encantaría llegar a cantar con Tini. Es una artista Ay, que Dios. yo admiro muchísimo, siento que no solo, o sea, más allá del artista, tiene una personalidad súper humilde, súper sincera, o sea, es una linda persona, entonces me encantaría poder llegar a, a cantar con ella, a interactuar, cambiar palabras, y bueno, también Holly Guerra, ¿no? O sea, si así se hace un remix, vámonos, sería increíble que sea con él, porque es como homenaje en homenaje a él, así que esperemos. Pues serían muy buenas duplas y, por ejemplo, Tini también tiene un poquito, o sea, se, ella últimamente ha estado como tocando mucho el género urbano, pero dentro de esas melodías con las que ella arrancó también es un poco como a lo que tú has venido haciendo, entonces yo creo que sonarían, o sea, sería buenísimo, yo quiero ver eso, yo quiero ver eso, Por, por favor. <ríe> No, a ti, en serio, que para nosotros es muy bonito conocer artistas de talla internacional, que vayas caminando súper fuerte, que tengas esa sencillez, esa claridad en tus objetivos, porque sacaste también hace poco Miami. Sí, sí Miami y les cuento, les puedo adelantar que se ve en el video, se viene un video muy, muy bueno, Este, y, es gracioso, es bueno y digamos que los voy a enredar, así que espero que les encante y siempre cierro mis entrevistas diciendo que espero poder cantarlas en video pronto y también si quieren les puedo cantar un pedacito del coro de Miami ay si tú no vuelves y el pasado no se queda atrás y tú en mi mente un pensamiento ahí para estorbar bueno es el coro de Miami sí. una canción así de para de bailar. <ríe> Espero que les guste la canción, que la vayan a escuchar, que pronto van a poder ver el video en YouTube. Me pueden encontrar como Atina Music, después en Instagram, como también Atina Music, que ahí pueden ver todo mi contenido, mis covers, todo lo que quieran. Y en verdad, gracias, por esta pues, entrevista muy, muy bonita y una gran oportunidad para mi carrera. Así que, como digo, espero poder verte algún día en, en persona, en vivo. Sí, sería lo máximo. Me encantaría estar en un show allá. ¡Uy! Eh, como te mencionaba al comienzo, o sea, primero estás tocando unos géneros, hoy en día como el urbano es como el que más tiene fuerza, eh, ¿no? Pero el uh -huh. que a nuevos artistas estén como experimentando con otro tipo de géneros y que sean latinos, que sean bailables, es muy bonito en serio. Y, y a artistas sí. como tú es que hay que apoyar. Entonces, pues yo encantadísima de estar ahí, súper al tanto de todo lo que vayas a hacer de aquí en adelante, de darte ese apoyo en lo que se pueda y sí que sería lo máximo, vernos en algún momento. Sí. Insisto, en serio, me encanta, y si hay que continúes con esa sencillez y así te ganes un Grammy, así estés en las alfombras <risa> más eh, ah, o sea. prestigiosas del mundo, seguir siendo esa tina con la que, con la que te estamos conociendo en estos inicios. De todas maneras. En verdad, muchas gracias por la entrevista. Muy muy bonita. Y espero vernos pronto. Bueno, un besote que tengamos. Bye. Vámonos lejos. Estereofónicos por acompañarnos hasta aquí, como siempre trayéndoles artistas destacados dentro de la industria musical, nos encuentran en todas las redes sociales como Estereofónica, nos pueden leer en estereofónica.com para que ustedes estén actualizados en todo lo que tiene que ver con música, cine, series, televisión, deportes, por allá los esperamos. Chao, chao.